Bien, gracias a y a Malo evidente. Miren, como había dicho al principio, dentro de mi tema voy a tocar, previo voy a hacer unas críticas al sistema municipal dominicano. Pero a la vez voy a reconocer el esfuerzo que el gobierno central hace en favor de los municipios. Pero, ¿cómo así el, el esfuerzo sí. del gobierno en favor de los municipios? Explícame Fíjate. eso. Vamos a, ver. Vamos a empezar por vale, ahí. Pues yo soy medio torpe, a veces, me gusta saber. Resulta que en base al, a la Constitución, uh -huh. aunque no esté definido por Constitución como el cuarto poder, para mí lo, lo, lo planteo como el cuarto poder, el cual representa a los gobiernos locales, quienes su sostenibilidad empieza con el aporte a cargo del presupuesto nacional por ser una entidad descentralizada, autónoma y con capacidad jurídica de actuación. A través de la ley 166, el Estado y de la ley de presupuesto, el Estado distribuye una proporción del presupuesto nacional en favor de los municipios, con los cuales están proyectados individualmente a nivel nacional los 158 municipios para sus fines a cargo de un presupuesto que ellos mismos elaboran y votan. Partiendo de ahí, cada municipio tiene claro qué estaría ejecutando cada año, pero esto no quita de que el Estado Nacional aborde temas fuera de ese presupuesto que anualmente o mensualmente el presupuesto nacional aporta a los municipios y que cada municipio, para sus fines, también ha creado la, las bases de arbitrios que le permiten tener una recaudación propia. ¿Se entiende esa parte? Recaudación propia que muchas veces... Con lo que recibe del Estado, más la recaudación propia, no alcanzan a completar sus presupuestos para hacer grandes obras. En los ayuntamientos. No, en los ayuntamientos. Ahora, el gobierno, ah, dentro problema. de esa gestión, y la propia ley lo admite, la 176, uh -huh. que define los servicios y obras municipales, sí. que pueden ser de gestión propia como indirecta por el Estado Nacional que en este caso ha destinado 4 mil millones claro. adicionales a lo que ya recibe de la, del presupuesto nacional, que no es el presidente que lo otorga, sino la ley, que de hecho los municipios debieran de estar recibiendo para sus fines el 10% según la ley. Okay, okay. Pero solamente recibe unos 3 unos puntos y algo Ajá. de ese presupuesto nacional. Entonces, una preguntita ahí... Escúchame que te estoy anarquizando tu no, tema, no. ¿verdad? Te estoy torpeando Pero tu tema. Pero sería inter interesante sencilla. para... No sería más fácil tratar de cumplir o subir el porcentaje de lo que le corresponde al ayuntamiento que estarse lo dando en una actividad. No, no se ve eso como medio... Te posible. lo voy a dejar a ti. Una preguntita. No, no, te lo voy a dejar a ti porque lo correcto sería Vamos a ver. que se complete el 10% que debe de tener el presupuesto o nacional. El Llévalo a 6%. Ah, pero por vamos a suponer, ahora mismo no llega ni a un 4%. Ajá. Llévalo a, 7, general, a 6%. De lo general. Ciertamente tú has escudriñado ah, okay. que el presidente, por su capacidad económica como presidente y administrador, ha sacado 4 mil millones de, para inversión general del país y lo ha destinado y lo ha especializado para apoyar obras de infraestructura a los municipios. Lo correcto hubiese sido. ¿Pero a quién se le va a deber eso? políticamente. ¿A, a, a quién se le va a deber el presidente <ríe> y a Entonces, la que... política es lo que voy a criticar. ¿Qué yo dije al principio? ¿Estás entendiendo. ¿Qué yo dije al principio? Voy a hacer unas críticas, un cuchillo de café porque tú eres el pero café. a la vez voy a reconocer el esfuerzo. ¿No lo dije al principio? Sí. Lo advertí. Porque también allí hubo un despliegue en el día de ayer cuando el presidente anunciaba con bombos y platillos de 4 mil millones de pesos en favor de los municipios para que estos sorteen su suerte en cada uno de los municipios, incluyendo a San Francisco, que el alcalde estuvo presente sí. porque pude hablar con él durante la mañana de ayer. Y serían destinados para obras de infraestructura como aceras, contenes, mejoramiento de, de, de, de obras del, del mismo municipio. Pero hubo un despliegue de entidades que dicen ser parte de la municipalidad. O sea, la única entidad municipal <ríe> son los ayuntamientos. Saludate Ahora, en costos... Para el Estado y para los propios municipios están una serie de sanguijuelas. Ay, Dios mío, cuidado. ahí. La Federación Dominicana de Municipios recibe dinero de... Que Fedomo. De, Que FEDOMU. Sí, que claro. es una entidad, una ONG, Ay. porque no es una entidad oficial. Lo único que hay es un club de, de alcaldes. Yo siempre lo he criticado. Un, eh, un, un mundo que es de mujeres municipalistas. Eso no tiene... Sí. Que también recibe dinero de los municipios. Ajá. Uh -huh. La Asociación de Regidores que apenas recibe nada. La de los distritos municipales, señores, que es una sí. entidad dependiente del municipio cabecera, que yo siempre he dicho que por politiquería le hemos desvirtuado el poder de los municipios. Y yo como municipalista claro, Porque el, el, el distrito municipal es una dependencia de realmente del municipio. Del municipio claro. Pero quieren ser alcalde también. tal vez así. Y quieren ser alcalde. En su actitud hablan de como alcalde. Ayer todos tuvieron una opinión frente al presidente y eso es incorrecto. Porque si tú tienes una entidad como es la, la misma, pero fíjate otra cosa, la otra entidad, que yo te la voy a buscar aquí. Tengo la ley aquí a mi lado. Sí, el permíteme. artículo 109 dice vamos a ver qué dice el artículo 109. Sí. Pero una preguntita. Yo sigo sin entender. El 4% de la educación se le entrega directamente al ministerio. Al ministerio. No es el gobierno como tal que va, hace una actividad y hace entrega de, del por ciento. No, no, no. Sino que eso va destinado. Eso va destinado presupuesto como allá. presupuesto. No sería lo correcto, atención, que el presidente, en vez de estar haciendo un acto para entregar 4 mil millones de pesos, diga, bueno, estos 4 mil millones de pesos representa tantos por ciento para los, para los ayuntamientos y, de, y, y que eso le llegue de manera directa a través de Hacienda, no sé. Eso se o llama. Es un asunto de la política de nuestro tradicional de nuestro país, de que haya una eh, eh, haya una especie de paternalismo. Ah, no lo puedo, eso, eso no se no lo puedo dejar no de, se, de reconocer, no aunque no, eso. aunque para nosotros como Luis sí. ha sido un presidente distinto estar no no pero hablemos de los hechos Constituye está reconociendo un acto, un acto de utilizar los fondos del propio estado en beneficio de tu imagen como presidente bueno esa ya es una posición que tú la describes así pero yo lo estoy no, pero viendo no es que dice la ley no debe ir esos fondos de manera directa al al, al ayuntamiento no los cuatro mil Millones se han destinado fuera del presupuesto que va al, Por a los eso, ayuntamientos. Porque el gobierno tiene que darle dinero de manera particular a los ayuntamientos. Ahí y no es que va hacerlo, pues, a hacerlo. Con la gestión de, lo de los distintos municipios, que tú sabes que en esta gestión se logró uh -huh. que el PRM tuviera mayor representación. Claro, y claro. que no era lo mismo gobernar entre municipios que no fueran del gobierno. Ah, bueno. Y eso hace que quizás viabilice por gestión de, de un municipalista que debo de reconocer que es Víctor de Aza, que hoy es el, el, el secretario de la Liga, es decir, el director de la Liga Municipal Dominicana, que sí es una unidad de, del Estado oficial, que no lo es FEDOMU. Pero quiero decirle que la Liga ya no tiene las funciones eh, que tenía antes, porque la Liga pasó de ser una entidad de intermediación eh, ante los municipios y el Estado a una, a una entidad, como dice el artículo 105, eh, que tengo aquí en mis manos, la ley 176, dice, la Liga Municipal constituye una entidad de asesoría en materia técnica y planificación dirigida por un secretario general que hoy es Víctor de Aza, uh -huh. electo por los síndicos y, de plan y, y los municipios y distritos nacional. Párrafo: para obtener el cargo de secretario general de la Liga Dominicana, los candidatos deben poseer menos la siguiente cualidad: de poseer un grado universitario. En economía, derecho, contabilidad, administración y demás. Mostrar una amplia experiencia en materia municipal. Víctor de Asa tiene incluso obras escritas. Cualquier otra que se establezca por ley. Funciones. Promover los de, los, todos los medios a su alcance, las mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la República Dominicana y el gobierno central. Ahí se cumplió eh, eh, una, esa función porque Víctor de Asa en la gestión... Sí, sí. Ahora, lo que yo critico, ah. lo que tú criticas. Que en vez de recibirlo la Liga y lo manipule la Liga, Exacto. lo reciban los municipios. Eh, que tienen Ajá. organización administrativa real con los controles impuestos por la ley y cuyos recursos destinados especialmente para esos fines puede ir directamente a los fondos para esos fines. Exactamente, porque si ese dinero debe llegar, que no puede, sino que debe llegar a través de lo que establece la ley, a través del porciento que se le asigna a los ayuntamientos, porque el gobierno central tiene que darlo como un aporte, ¿Por qué? si sí. sabemos que luego eso se convierte en un instrumento político, lo de, que mire, pasa... yo como presidente, sí. de los cuatro que le corresponden a ellos, le estoy regalando, ¿m? le estoy aportando cuatro mil millones de pesos, que pude haberlo hecho de manera directa como establece la ley. Es la pregunta que yo me hago. Mira, está correcta tu inquietud, pero resulta que, como ya, no, dicho, ya como he dicho antes, al tener ya completado por ley en el presupuesto nacional, estos fondos ciertamente no son de los municipios, o no eran de los municipios en principio. Se especializaron posterior de la gestión hecha por la Liga, que uh -huh. dentro de sus funciones, está la de hacer ese tipo de función. Pero ¿a dónde veo una debilidad que Luis va a tener que, que definir? Si quiere ayudar a los municipios. Y es en, en desmontar de forma gradual lo que son, lo que yo digo, unos órganos que se han formado extraoficiales, que están recibiendo fondos del Estado a través de los municipios y parece ser que no tienen ninguna regulación, Correcto. porque hay unos individuos que son presidentes y a la vez de estas organizaciones ONG, que se supone que son sin fines de lucro, reciben salario, incluyendo a ex presidente, todavía se le mantienen salarios por haber sido presidente, a costa del Estado y de los municipios que bien pudieran estar manejando sus recursos y eficientizar su administración. Es la crítica que he hecho en base a lo que se ha formado en torno a los municipios. Debieran de permitir que los municipios como unidades administrativas realicen su función de forma eficiente, pero también que es asertiva. Con respecto y a recibir el dinero que le corresponde Sin manipulación y sin tentáculos Que ahora le sacan proporciones importantes Sin que el mismo municipio tenga control de ellos Es decir, yo te apoyo, te doy esta cantidad de dinero Para que tú hagas una gestión Pero recuerda que luego eso tiene que venir para atrás en mi reelección Bueno ya esa parte no. <ríe> o no sea, la he a mí, no, pero a mí no me queda engañar con un chupete, ¿verdad? Tan, Muchas tan gracias. sencillo. Gracias, Francis, por tu comentario del día de hoy. Vámonos.